Transmitiendo en vivo ¡Hola! <ríe> Ahí están empezando a escribir Ahí los leo a ver. ¿Y esto? No, pachito yo no los puedo tener Que los comentarios me salgan así para que no Hola a todos Bueno, estamos a casi dos semanas Del estreno de te quiero más y ya pasamos las 10 millones de visitas eh, no lo puedo creer quería hacer este live en vivo para festejar con todos ustedes porque sé que siempre son los primeros en, en apoyarme y bancarme en todo momento, en todo lo que hago agradecerles de todo corazón eh, por todos los videos que me mandan por todas las fotos que me mandan por absolutamente todo eh, por todos los mensajes de cariño y, y también agradecerles por los mensajes que me mandaron hace dos días terminó la gira con mi chat y estuve leyendo todo lo que me escribieron eh, muchísimas gracias fue para mí un sueño hecho realidad y lo disfruté con todo mi corazón y nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de lo que fue esa gira para mí así que gracias a todos ahora estoy leyendo sus, ver, sus comentarios de costado porque Fijate te van a llamar si a costado bloqueas la pantalla ¿Sí? si ver, tirando data no lo sé. ¿no? A ver ahí. No, no fue un ahí No, siguen sí, derecho. Ya tenemos como 8, casi nueve mil personas que están mirando esto. Una. una locura. Polonia. Ahí leo. Y me ponen te quiero más. Sos lo más te amo. You come to Bulgaria? Me encantaría Me encantó tu voz me escriben Bonita, gracias Saludos desde Misiones Empecé muy pero muy grande Ay, y eh, Hoy le mandé un mensaje Por Twitter a Manuel Carrasco Es un cantante español eh, Que va a tocar en el Teatro Gran Rex Este viernes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 de eso también. Mira, Alba te escribe. Jaja Panchi Pone. <risas> La guitarra. Estamos. Estamos, ¿cómo se llama? Seguramente vayamos a cantarles un poquitito. Este nuevo tema. De Grecia me mandan besos. Mira, ahí está escribiendo Pepe hola rey Franz Tüsel pero si Franz está acá, ¿qué sí, hablas? Escribimos. ah escribió comentó está sí. comentando ah, les mandamos un beso a, a toda la gente que, que, que quiero mucho que está mirando ahora este que que quiero mucho que está mirando ahora este vivo y ahí ponen Pepe Pepe Pepe pe. soy de Pampa bueno no soy muy buena haciendo esto porque... Claro, yo los leo, pero estoy acá hablando como sola, básicamente. De Alemania. Amamos, te quiero más, me pone Alba. Vamos, alvita Te extraño un montón. Ya pronto, pronto, de verdad, te voy a ir a visitar. Cuando menos te lo esperes, Alba. Te amo, me pone. Hola, saludos de La Plata. Saludame. I don't understand a word, me pone. <risa> Perdón, Franz Tressel. Queremos el solo de Panchito. <risa> Viste que Franz se obsesiona con algo y se obsesiona hasta la muerte, sí, o sea, sí, sí. te lo va a decir hasta toda la vida eso. ¿Y a mí qué? Pone Pepe, mi amor, a vos también te mando un beso muy grande. Falta poco para que nos veamos. Eh. Ese English me pone. <risa> es un tarado. <risa> Escúchame. Eh, les quiero contar que eh, falta poquito para que vaya a Los Ángeles a grabar el nuevo disco, eh, a escribir las canciones y todo. Y ya tengo muchas ganas, imagínense, de mostrarles todos, pero en realidad no tengo mucho para mostrarles porque todavía falta un montón. Eh, pero bueno, cuéntenme un poco qué les pareció la canción, qué les pareció Te Quiero Más, si la disfrutaron. Eh, porque están diciéndome cosas muy lindas, pero. Pero bueno, de Turquía me mandan besos. Un beso muy grande. Ahí me está pidiendo que cantemos, Pancho. Bueno. Eh, seguramente Nacho no está mirando este live Pero le mandamos un beso muy grande Cantó conmigo, te quiero más eh, Y para mí fue un honor haberlo tenido en la canción eh, Aportó algo increíble a te quiero más Y le mandamos un beso gigante, gigante, gigante desde acá Hace poquito estuvo eh, cantando en crudo Así que creo que justo un día o dos días después que, que estuve yo Hola, hola, hola ¿Ustedes lo están viendo? Sí. <risa> Tengo acá a Carito y a Pancho que están mirando el live al domio. De Pe Pepe. Hay que practicar esto del live más a menudo. No soy tan buena. ¡Qué malo! Bueno, venía a hablar vos y a ver si. Que, sí, yo sí. creo que dice: hay que hacerlo más seguido. Para mí me dice porque no, no lo estoy haciendo tan bien. Queremos a Pancho. Que, la, que, que cante la parte de Nacho, dice algo, ¿no? <ríe> queremos a Pancho cantando la parte de Nacho. Bueno, falta poquito. Así que Pepe ahí me... Con... Carito te queremos te puso, Pepe. <ríe> Somos nueve, casi 10.000 personas mirando esto. Y... Se te ve más linda que nunca me pone, papel. Gracias, mi amor. Bueno, no, claramente no estoy tan acostumbrada. Lo voy a empezar a hacer más a esto. Eh, bien, porque bien. somos un montón de personas mirando este live y, y es un montón de gente. Les mando un beso a todos, a todas las que están viendo esto. Sí. Pancho, claro, porque Francisco dice que le pone nervioso que estés hablando, pero que no se te vea. Vení, agarra la cara. Vení, Panchito. Ahí está Pancho. Claro, hacerle un gritito ¿vale? o algo. ¡Pancho! ¡Me quiero, Pancho! Pancho! Acá está Panchito. Eh, y bueno, Panchito... No sé, querés que cantemos algo? Cantemos. ¿Qué podemos cantar? Genial. No sé, algún, algún cover verdad? ¿no? ¿Qué? No, te quiero más no? Pero pará, esperemos un poquito para que Ah, es verdad ¿No? Sí, eso, Pancho pone Fran Viste, Fran acá lo, lo dice quería bueno, como el público lo está esperando Viste Se hace desear, eso es lo que sucede eh, ¿Qué podemos cantar? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Digan las canciones Obvio que... Obvio que no... Te quiero más la vamos a cantar Pero díganos ¿Qué otra canción Les gustaría escuchar? Si tú te vas Allá hay dos votos Para si tú te vas A ver <risa> ¿Qué pone? ¿Qué pone? Great Escape Oh, <risa> Escape Si tú te vas Dice Fran Cántate te quiero más, porfa Jaja, eso Pepe, hola Fran Bueno, ¿qué hacemos? ¿qué cantamos? I'm losing my- ¿Sabría? Bueno, me hablan en idiomas que no sabría cómo... Ahí veo banderas de Brasil Siempre eso no es lo mismo. ¿Pero qué te le pasa Pepe? Prend... a Pepe? ¿Está prendido fuego? Sí. Ah, bueno, ¡Qué pasa, mamá? Eh, ¿Qué más? Si no sé, ¿sí? cuéntale algo a la gente, habla ¿les? ¿De Qué presión <ríe> <De engancho. ríe> Es que parece fácil Pero no es tan fácil No es tan fácil ¿Cuándo vas a venir a Chile? Bueno, fui hace muy poquito <ríe> Fuimos hace muy poquitito de gira Pero obviamente que Nos encantaría volver a todos Si ¿Sí, tú te vas ¿Tiene que cantemos si ¿Sí, tú te vas? Bueno, ¿la cantamos? Sí, tampoco entera. Porque se si van a aburrir si no. Bueno, si quieren la cantamos. Dicta tú te vas quiero más nos piden mucho, Pancho. ¿Mucho? Yo antes de irme quiero te quiero más, eh. desde Chaco. Un beso gigante el Chaco. Creo que desde Turquía dicen como Tek ben mi Turcum. Ah. Les mandamos un beso muy grande. Toda la gente de Turquía que siempre, siempre están ahí. Presentes mandan besos. Están ahí presentes en todas las notas, en todo todo momento. Un beso muy, pero muy, muy, muy grande. Carita, mira agua? Tenés... Ah, ¿sale el vaso? Saludos desde Italia. Un pacho muy alto, grande. Eh, ¿Qué podemos cantar? Antes de te quiero más. Sí, no, yo no te quiero más. Ahí te quiere, te quiere más. Te quiero sí, más. Inmenso. Pero para Pancho, ¿vos haces la parte de gacho? Sí. <ríe> sigo sí, sí, adelante. adelante. Al chon, al chon. Ay, Cantamos un poquito de Sigo adelante. Podemos canta. cantar un poco de Sigo adelante. Un poquito. Cantamos la estrofa del estrinillo. Perfecto. Y vamos a... Suagar, final, ¿sí? Panchito fue a buscar el transporte. Okay. Eh, no, Carita, no te vayas. Bueno, pero si te vas y no puedes escuchar, lo seguís escuchando si tú te por te vas? Mí. ¡Claro! Elige. lo que llevas. A ver. quieren, quieres? ¿Llegó el momento de que les cantemos Te Quiero Más? ¿Llegó el momento? Pero... Bueno, entonces llegó el momento. ¿Por qué? Porque, como les contaba, a la gente que quizás acaba de llegar o que eh, está hace un ratito, pero lo repito, que Te Quiero Más ya pasó las 10 millones de visualizaciones eh, eh, y es una locura para mí. Nunca había pasado una cosa así eh, con, con, con alguna canción que había lanzado antes. Así que de agradecerles por todo el amor. Eh, agradecerle a Nacho por haber participado y haber estado presente eh, en ese proyecto que fue tan especial para mí que trabajamos tanto para, para que salga como, como salió tanto el videoclip como, como la canción, con toda la gente que, que trabajó, los productores, los directores la estética del videoclip todo, costó muchísimo trabajo y ver que ustedes lo recibieron de, de esa forma eh, a mí me llena, me llena, me llena de felicidad Así que bueno, le vamos a cantar esta canción y espero que la canten. Falta Nacho, ya sé, pero bueno, eh, si Pancho nos anima la canta de él y si no, bueno, si no hacemos la versión de... La versión de... Ah, ok. ¿Y? Dale. Perfecto. Vamos. Sí, me viene bien eso. Bueno. tu voz, así siempre eres tú, uh -oh. y así soy yo, uh -oh, uh -oh. Pidiendo. gracias gracias gracias a toda la gente que estuvo ahí presente eh, los quiero con todo mi corazón espero que hayan disfrutado eh, gracias eh, por, por todo el amor que, que, que me dan todos los días eh, por todos sus mensajes por toda la buena onda eh, mañana eh, voy a estar en la radio y también voy a estar en crónica así que estén ahí prendidos eh, también voy a estar cantando en crónica eh, y también van a haber, bueno, bastantes fans que ganaron concursos para estar ahí. Así que, bueno, los espero a todos. Eh, el viernes nos vemos en el Teatro Gran Rex, que voy a estar cantando con Manuel. Eh, y ya después, prontito, me voy para Los Ángeles a terminar de grabar el disco. Bueno, nada, que los quiero con todo mi corazón. Mm, mm, chao Panchito de sí. Chao. <risa> Gracias a todos. chao